¿Por qué Nueva York se está quedando deshabitada? Antes de la pandemia, 60 millones de turistas visitaban Nueva York cada año, recuerda el catedrático, que advierte que, sin Broadway, sin teatros y restaurantes, no vendrán. Y las cuentas del ayuntamiento también necesitan ayuda. El profesor explica que, a partir de 2024, Nueva York tendrá un déficit de 10 mil millones de dólares cada año, con un presupuesto de 100 mil millones de dólares. Es decir, el 10% del presupuesto. Es un agujero tan grande que la ciudad tendrá que terminar aumentando la recaudación o recortando los gastos. En otras palabras, más impuestos y menos servicios. El riesgo es ver a Nueva York repetir lo que enfrentó en la década de 1970 y lo que Detroit aún no ha logrado superar. Por eso, Stein Van Nuverburg aconseja, cuanto más rápido, Vote la ciudad para cambiar la zonificación y convertir edificios comerciales en edificios residenciales. Más rápido volverá a crecer la recaudación de impuestos, garantizando el mantenimiento de los servicios de transporte, educación y seguridad. El trabajo remoto ha sido una de las principales razones por las que muchas personas han decidido abandonar Nueva York durante la pandemia. Antes de la pandemia, muchas personas pasaban una hora o más en el trayecto entre su hogar y el trabajo pero con la posibilidad de trabajar desde casa, muchas personas han decidido mudarse a lugares con casas más grandes y patios traseros. Además, el trabajo remoto ha permitido a muchas personas trabajar desde cualquier lugar, lo que ha llevado a un éxodo de residentes de Nueva York a otras ciudades o estados. Aunque el trabajo remoto ha disminuido un poco desde el inicio de la pandemia, todavía hay un gran porcentaje de trabajadores que lo hacen al menos parte de la semana. Como resultado, muchas oficinas en Nueva York están vacías y las autoridades locales y estatales están tratando de encontrar soluciones para evitar que la ciudad entre en un ciclo de menos ingresos fiscales, una población cada vez menor y empresas que se trasladan. La pandemia ha llevado a un éxodo de residentes de Nueva York a otras ciudades o estados, y una de las principales razones es el trabajo remoto, una población cada vez menor y empresas que se trasladan. En conclusión, el trabajo remoto ha sido una de las principales causas del éxodo de residentes de Nueva York durante la pandemia. Analizando la situación, se puede ver que el trabajo remoto ha tenido un impacto significativo en la economía de Nueva York y en la calidad de vida de sus residentes. Muchas personas han decidido mudarse a lugares con casas más grandes y patios traseros para tener más espacio y comodidad durante la pandemia. Además, el trabajo remoto ha permitido a muchas personas trabajar desde cualquier lugar, lo que ha llevado a un éxodo de residentes de la ciudad. Aunque el trabajo remoto ha traído algunos beneficios, también ha tenido consecuencias negativas para la ciudad, como menos ingresos fiscales y una población cada vez menor. Es importante que las autoridades locales y estatales encuentren soluciones para abordar estos problemas y mantener a Nueva York como un destino atractivo y vibrante. Dale me gusta a este vídeo, comparte con tus amigos y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones.